hola bienvenido a esta aplicación una aplicación que acabo de descubrir y la verdad que está fabulosa sirve para generar equipos de forma aleatoria el funcionamiento es bastante sencillo simplemente en el título podemos poner lo que queramos vamos a poner de ejemplo un partido de fútbol sala Y aquí ponemos los participantes, cada línea sería un participante, no podemos hacer esto, no, un nombre en cada línea. Y como el partido lo componen dos equipos, pues seleccionamos dos y le damos a generar equipo. Y ya nos va a hacer el equipo de forma aleatoria. Equipo 1 jugarán estos y equipo 2 pues jugarán esto sencillo, ¿verdad? Para volver atrás, generar nuevo equipo. Hay otra opción que es si, si cada equipo eh, sabemos que tiene un límite máximo, por ejemplo, en lugar de 5 por equipo, 4 pues tendremos que darle a la opción de generar por participante. Y aquí escoger cuatro por equipo, cuatro participantes equipo. Bien. Le damos a generar equipo, Claro, un equipo se nos quedará cojo porque 4-4 y el, los restantes no queda, no queda otra que ir al equipo 3 con un solo 2. Para esto habría que tener 12 jugadores. Para que se haga cuadrado, claro. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado esta herramienta. Está bien tenerla. Nunca se sabe cuando tenemos que organizar equipos a la paz. Un saludo.